utilización del paralelismo o multihilo en, en Python. En ocasiones, Python, por defecto, se ejecuta de manera lineal, de tal forma que va ejecutando cada una de las órdenes y una vez terminada y obtenido el resultado de la orden anterior, ejecuta la orden siguiente. Sin embargo, en ocasiones es posible que invoquemos bloques de código los cuales eh, no, queramos, o, no queramos esperar a que termine su cálculo, o puede ser que, que queramos agilizar su cálculo, de tal forma que es posible utilizar múltiples CPU para... Agilizar los cálculos. En ocasiones eh, las múltiples CPU de un ordenador o de un sistema suelen estar disponibles para ejecutar distintos programas en paralelo. Sin embargo, en ocasiones eh, un único programa puede querer disponer de más recursos de los cuales de un único hilo, de tal forma que puede invocar múltiples hilos, múltiples hilos para que ejecuten una, unas pequeñas partes de la ejecución de un código, de tal forma que los datos de entrada sean independientes y posteriormente se agrupen los distintos resultados obtenidos, de tal forma que se puedan obtener los datos de entrada y los datos de salida y estos poderse correlacionar. Para ello, se pueden importar eh, múltiples librerías, como por ejemplo las librerías Trading y la librería Multiprocessing. Estas dos librerías actúan de una manera similar, sin embargo, Multiprocessing puede ser una librería de más alto nivel o que puede aportar una mayor cantidad de funciones que se pueden ejecutar. Triadin se, se encargaría únicamente de la invocación de un único hilo. Veamos cómo funcionan estas librerías, ya que funcionan de una manera similar. Podríamos empezar utilizando la librería Threading para unos ejemplos básicos y posteriormente utilizar la librería Multiprocessing con más opciones disponibles. Podríamos invocar la, el nuevo hilo con la orden Threading.thread, de tal forma que esto nos generaría un nuevo objeto. Este nuevo objeto eh, se ejecutaría en un hilo independiente, de tal forma que se, se podrían ejecutar sus distintas tareas. Para ello, podemos ver que podemos pasar una serie de argumentos para su utilización. Estos argumentos son todos de clave valor, de tal forma que se puede generar un diccionario con estos argumentos para su invocación. Podemos observar que existe un objetivo o target. Esta sería la función la cual se invoca. Igualmente, podemos observar que existe una variable de argumentos, las cuales serían los mismos argumentos que, pasarían a, que pasaríamos a la hora de invocar la función de manera normal. Igualmente, la, el diccionario de keyword args, los cuales serían los argumentos que pasaríamos en formato diccionario o formato de clave, clave valor, para la invocación del hilo. Igualmente, hay otras opciones que pueden estar disponibles, como por ejemplo la creación de un nombre de proceso o de hilo. Este nombre debería ser unívoco y podría, debería poder indicar cuál es el, el nombre que, que describe el proceso. Sin embargo, generalmente, Threadin.thread crea un nombre el cual es eh, correlativo, pudiendo ser el nombre 3 thread 1 Thread2, etc. Igualmente, es posible crear un nombre de grupo de trabajo el para agrupar distintos hilos de, de ejecución también esto lo podríamos iniciar en un nuevo demonio o en ser un proceso hijo del proceso que estamos ejecutando podemos ver cómo se invoca el proceso mediante multiprocesing, viendo que en este caso es multiprocessing.process, siendo los argumentos o diccionario que se pasa como variables de entrada el, el mismo para ambos casos viendo que el método de utilización de ambos procesos es, es similar además ambos tienen una serie de funciones de del objeto o propiedades que pueden ser comunes para ambos métodos, siendo por ejemplo el método run el que nos mostraría si el proceso ya está ya en ejecución. Los procesos u objetos se crearían al invocar la orden multiprocessing.process, lo cual crearía el objeto. Sin embargo, para iniciar el cálculo necesitaríamos invocar la orden start, lo cual iniciaría el proceso de ejecución de ese hilo. Igualmente, en ocasiones necesitamos que los cálculos terminen o que hayan sido finalizados, ello lo podemos realizar con la orden join. Esta orden espera a que el cálculo haya sido ejecutado correctamente y finalizado. Igualmente, podemos comprobar si está todavía en ejecución ese hilo. Al igual que podemos preguntar de ese objeto cuál es el nombre del hilo o, cuál es su, o si está en un demonio o no, o cuál es su demonio. Igualmente, hay algunas partes o algunas pe peculiaridades que pueden ser independientes para el caso de Threading y Multiprocesing. Por ejemplo, Threading eh, hace nombre del uso de su nombre de proceso mediante native ID. Sin embargo, la librería multiprocessing hace uso de su PID o número de proceso, el cual es el mismo que se utiliza para el sistema operativo, el cual puede verse en el Task Manager. Existen otra serie de propiedades que están únicamente disponibles en multiprocessing, como por ejemplo las opciones Exit Code, lo cual nos daría la información de cómo ha terminado ese proceso al igual que la posibilidad de terminar el proceso con la orden terminate. Esto iniciaría el proceso de terminación del script ter o, de o de la función en ejecución <coughs> haya terminado o no de manera natural. Igualmente, se puede invocar a la orden kit para terminar ese proceso de una forma más brusca. Igualmente, se podría realizar una, una orden o un comando que se podría pasar como valor de terminación, ya que en ocasiones esta invocación a la terminación podría ser más suave, pudiendo pasar la terminación o que el proceso en el cual se había iniciado ejecute una serie de órdenes de terminación. También, una vez finalizado el proceso, es posible invocar la orden close, de tal forma que ya se visualice y, y se acepte la terminación del proceso, de tal forma que esto puede mostrar que, que se han ejecutado una serie de operaciones posteriores de terminación. Existen más clases u objetos que se pueden crear en estas cl clases threading.thread y multiprocessing.process, ya que en ocasiones necesitamos controlar cómo estos procesos se van ejecutando. Esto lo podemos realizar mediante llaves. Esto eh, provocan puntos en los cuales se bloquea el programa, de tal forma que hasta que no se desactiva el bloqueo, no continúa en ese punto de ejecución. Podemos observar que existe tanto el mecanismo log como rlog, el cual sería el log recursivo, el cual podría ser invocado múltiples veces, de tal forma que necesitase múltiples eh, llamadas para su desactivación. Podemos ver cómo funciona el método log, el cual es muy sencillo. Podemos invocar el log acquire en cualquier punto de ejecución, de tal forma que estamos adquiriendo la llave y estamos bloqueando ese, ese nombre de invocación o ese punto de ejecución en, en los programas. Posteriormente a la adquisición de esa llave, es posible utilizar la desactivación, de tal forma que en otro punto del código se desactive ese bloqueo de adquisición. Una vez desactivado ese bloqueo, se puede activar la adquisición de esa llave en otra parte del proceso, de tal forma que puede continuar el flujo del programa en ese otro bloque de código. El uso de estas llaves puede ser muy sencillo y es básico para la utilización y el poder bloquear según ciertas condiciones el código para activarlo y desactivarlo. Existe otro... Existe una forma también eh, automática de activar y desactivar las llaves, lo cual se puede hacer mediante un entorno with al cual le podríamos pasar el nombre del objeto de la llave, de tal forma que una vez ejecutado ese código se desactive la llave, sin necesidad de hacer el lock acquire y el, rock, el, el lock release. También podríamos hacer uso de bloqueos mediante condiciones, de tal forma que hasta que no se desactivase la condición esto no continuase. También es posible la utilización de semáforos, lo cual genera una un bloqueo a, una cierta, a unos ciertos procesos a partir de cierto límite. O un semáforo con, con límite, de tal forma que este límite no sea único a un único valor, sino que puedan haber pasado varios procesos previamente, de tal forma que hasta que no se terminen esa serie de procesos, no se puedan admitir procesos nuevos. O eventos, los cuales se pueden llamar a partir de otro punto de ejecución de otro programa, de tal forma que si el evento aparece, se pueda ejecutar otra cierta zona del programa o temporizadores, los cuales pueden ejecutar un tiempo a partir del cual entra en ejecución esa función, de tal forma que en ocasiones necesitamos esperar un cierto tiempo mínimo para la, para la obtención de otro tipo de resultados, los cuales es posible que existan algún tipo de errores por ser excesivamente rápidos los ordenadores. Sin embargo, mediante este Timer es posible crear un pequeño lapso y esperar un pequeño tiempo para que obtener una solución la cual pueda ser mostrada. Igualmente, es posible la generación de barreras. Al igual que los semáforos, actúan de una forma que es posible que a partir de cierto número de valores no deje pasar más, es decir, que deje pasar los cuatro primeros y hasta que no salga el primero no, no deja pasar el siguiente.